Tengo que suministrarme un origen, un, un origen, origen que, no que, que no sea aquel, aquel del cual, cual no vengo, provengo, ni al que aspiro, aspiro. Ni siquiera el que merezco. Un origen que como el futuro esté adelante, silencioso, silencioso y desprevenido. Y desprevenido. Hoy es la Bienal, estamos en la Bienal 2017, en la edición 57 de la Bienal de Artes Visuales, aquí en esta cita en Venecia. Eh, traemos desde Venezuela, en el pabellón de Scarpa, que es la joya del jardín de Venecia, es un pabellón importantísimo, y la obra prima de Carlos Scarpa, que está cumpliendo además 61 años de construido. Y estamos eh, renovando y restaurando desde el año pasado el pabellón para dejarlo en su condición original, tal como eh, Carlos Escarpa lo diseñó. En ese sentido, hemos traído una, una propuesta museográfica eh, coordinada y respetuosa con el trabajo del pabellón de Escarpa. Eh, es una cita entre Carlos Scarpa y Juan Calzadilla, una cita respetuosa, una cita eh, amable y una cita creativa en esto, entre estos dos creadores importantísimos. Es un encuentro entre Italia y Venezuela desde la paz, desde lo creativo. La propuesta de Juan Calzadilla es una propuesta que a lo largo de toda su vida ha sido una, una suerte de caligrafía incansable, eh, larga, sostenida, que pasa de la escritura al dibujo y del dibujo a la escritura. Al ser tan extensa, la puesta en este pabellón, plantea una cinta, una banda sin fin, que busca conceptualizar ese inagotable trabajo, esa, ese papel infinito, que también se integra a la obra de Escarpa usando sus elementos arquitectónicos como formato, como papel, como soporte de, lo, de la propuesta caligráfica de Juan Calcedilla. Juan Calcedilla es un maestro que ha hecho de su obra eh, academia, ha hecho de su obra obra eh, Oficio que muchos lo siguen, ha hecho escuela en nuestro país y creo que con esto hacemos homenaje a esa infinita y larga obra de Juan Carlos Yo no soy un artista consagrado y tampoco soy un artista plástico, soy más bien un poeta visual. La propuesta que yo podía tener en ese momento y la que me interesa es uh, las formas escapándose del marco, escapándose también de la, del formato y hasta si es posible, escapándose de los museos. ¿sí? El arte va por ese camino, por ese rumbo. Se ha avanzado muchísimo en el sistema de reproducción digital de las obras de arte, hasta el punto de alcanzar una fidelidad exacta, exacta en el logro pues, de, la, de la reproducción. Eso va a cambiar el panorama de las artes plásticas porque con toda seguridad, esto que estamos dando aquí como un modelo y un ejemplo que puede seguir para la pintura, como lo fue en su tiempo el collage, en, los tiempos de, en, el, en el periodo del cubismo, puede ser alentador para las artes plásticas, porque en adelante estoy seguro que se va a utilizar el, la, el, la reproducción digital de las obras para darle empleo en muchas formas, al arte del futuro. El arte va a hacer que desaparezca el, el primero la cañuela, el marco, el formato, etcétera, como en efecto está desapareciendo, porque ya hoy no se habla o se habla poco de pintura, de escultura, grabado, dibujo, sino de un arte. Es, es la fusión de todos los lenguajes. El, y los, La suprema expresión es el multimedia y la instalación. Para nosotros, desde el Gobierno Bolivariano de Venezuela, desde el Ministerio de la Cultura, desde la Cancillería venezolana y desde Bancoex, que ha sido nuestro eh, apoyador para lograr todo este trabajo hermosísimo y delicado y elegante que hemos eh, desarrollado, es un placer y un honor presentar a la Venezuela de verdad, a la Venezuela alejada y contrapuesta a la demonización, que han hecho los medios de comunicación. Esta es la Venezuela que queremos y que somos la mayoría. Es la Venezuela de la patria bonita, es la Venezuela de la paz. Gracias.